Pero que no se note que no tengo pantalones puestos. Hola, hola internet, ¿qué onda? Eh, soy Galileo Capela y este es mi video introductorio. Voy a contar ya hasta acá. Este es mi video introductorio. Como dice ahí. Eh, no, ahora dice ahí, ya. Pasó un tiempo. No, pará, porque esto es introductorio, lo dice ahí. Ahí, ahí lo dice ahí, dice que es introductorio. Porque el introductorio es a la derecha. Pero bueno, ya. Eh... Soy cariño campeón, tengo 18 años, nací en, el, nací en el 22 de mayo del 2000 eh, Como ven ayer, como habrá, puede se puede notar del video de ayer, el 31 de diciembre del 2018 Toco el saxo, yo toco el saxo tenor, eh, la, el tip, nombre del saxo, qué boquilla, qué cañas uso Y no sé qué más existe, pero otras cosas que posea y use al respecto del saxo Estar en la descripción de todos los videos en los que lo toco eh, y, y con, si, si, me, si uso, me compro un micrófono y uso un micrófono para grabar eso también va a estar toda esa info va a estar todas las cosas que hago o use van a estar en la descripción por si alguien le interesa eh, esto no es muy introductorio este mi objetivo voy a decir mi objetivo de este canal dale eh, mi objetivo de este canal yo siempre me copo la idea de pensar en el futuro pe Pero no de hacer cosas para el futuro, eso no me sale Pero sí en pensar qué, si qué siento ahora y qué voy a sentir en el futuro Y fantasear con cómo va a ser mi vida en el más tarde eh, Me pico un poquito el pie eh, Entonces siempre me copo hacer, eh, escribirme diarios O tengo que inclusive unos videos de cuando más chiquito y de ahora En los que me hablo con yo del futuro eh, Me copio un video de lo Y es eh, con una hacía eso y me copo que interactuaba con él el pasado. No importa. Eh... A mí me gusta guardar un diario también. Tengo un diario. Y cosas de ese estilo. También tengo gatos. Que están haciendo cagado mi saxo y puedes cagar a No. Eh... No le pego a mis gatos. No se sé hace eso. Menos eh... a ellos. Bueno, sí, eso. Eh... Entonces Mi objetivo es tener esto con con mi canal sea una un archivo de las cosas que me gusta y me interesan hacer ahora y entre mis años futuros eh, qué otra información puedo entonces mi objetivo de ahora va a ser eh, cada dos semanas contando desde hoy, o sea el 14 sería el próximo video que suba eh, al respecto de este tema es subir videos tocando el saxo temas que yo aprendí en esas dos semanas o algo lo que sea que tenga, lo que sea que tenga en esas dos semanas enviarlo, subirlo a la Internet, a YouTube. Eh, los títulos de esas cosas, que, que son cosas más universales, van a estar en inglés, porque aunque no me interesa mucho tener suscriptores ni nada, sí me interesa que más personas puedan ver para darme comentarios, consejos y ese estilo de cosas. Y la mayor porción, eh, voy, a, voy a alcanzar a la mayor porción de personas con títulos en inglés que en español. También eh, quiero subir mi objetivo, la mayoría, la mayoría de los canales que salen, el 90% de los canales que salen tienen un montón de ideas casi de ser youtubers y todo Y ninguno completa nada, yo probablemente sea de esos que nunca que se lo abandonen en menos de dos meses Mi objetivo es una vez por mes subir un blog o algo, un videolog o algo que comente cómo me fue ese mes Una vez sea el último mes, eh, sentí esto, de más o menos, y capaz puedo ir grabando algunas cositas de mí, momentos lindos No planeo ser un blogger igual, por ahora Capaz me vuelve a bower, no que sabe. Eh... Eso, hay, ah, también hace un tiempo vengo grabando jugando con amigos con jugamos juegos, que suelen ser League of Legends, y ahora quiero empezar a jugar Overwatch y Hearthstone tengo también. Y yo que sé, juegos divertidos que me copen. Eh... Eso. Y también voy a ir subiendo eso. No, no, no tengo planeado. De eso no tengo planeado ningún tiempo. Va a ser lo que tenga si es divertido. Lo subo. Eh, espero que lo no esté haciendo mucho ruido. Eso creo que es todo. Eh, toco el saxo hace dos años. Yo qué sé, lo tengo que introducir, ya me introduje. Bueno, entonces puedo terminar el video, ¿no? Eso me parece eh, si, si quieren suscribir y ¿sí? acompañarme y bancarme, lo que sea, ah, eh, ¿no? Estamos en el Cosa Grande, está ahí, creo. Está ahí. El botón de suscribirse, porque esto es introductorio. Y creo que va a estar un listo. Así que está allá. Ahí. Sí. Peor lo Eh. Chao.